personas en clase de inglés, la que se sabe todo Ay Cami, ¿tú sabes cómo se dice perro? Dog. Ay Cami, ¿tú sabes cómo se dice tiempo? Time. Camila, yo sé que yo soy la profesora, pero usted me puede hacer el favor y decirme cómo se dice renuncio rectora. Los que solo usan traductor Hi, my name is Carlos I have a 15 years old Google traductor ¿Cómo se escribe? Hola, me llamo Ay. La que se sabe dos palabras y ya se cree bilingüe. Oh my god, teacher The answer of this question is Sí sí sí sí sí. Y usted qué hace hablando en inglés y esta clase es de física. Es más, qué hacía casi ni siquiera desde este colegio. <tose> uh. Bruh.